Gracias, eh, presidente. Bien, intentaré ser breve en este turno de enmiendas. Eh, mi, enmienda, eh, mi grupo parlamentario ha presentado una cantidad importante de, de enmiendas, eh, más de 50 enmiendas parciales. Y ahora voy a explicar... Eh, de manera breve, intentando hacer diferentes bloques en qué consiste. El origen digamos que es el mismo que he explicado en el, en el veto o en la explicación de nuestra propuesta alternativa. El origen está en algo muy claro y muy sencillo, en dar cumplimiento, por un lado, a la normativa europea, por otro lado, a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, cómo no, a nuestra Constitución. Para hacer todo eso, como ya he avanzado en la explicación del veto, habría que hacer cambios en el proyecto que se presenta hoy. Bien, eh, seleccionando algunas de aquellas enmiendas que me parecen fundamentales. Por un lado, lo que proponemos es la ampliación de la protección de las personas consumidoras, para que la ley también pueda eh, incluir como consumidores no solo a las personas físicas, sino a las personas jurídicas sin ánimo de lucro. Además, también proponemos extender la protección de la ley a los trabajadores eh, autónomos que adquieran una vivienda y la destinen alternativamente a sus actividades económicas, es decir, uso residencial y profesional. Bien, también hay una serie de, de enmiendas cuyo objetivo es conseguir que las hipotecas sean hipotecas más garantistas, es decir, que no contengan cláusulas abusivas. Entre ellas eh, haré referencia, por ejemplo, al vencimiento anticipado. Si no hay al menos, proponemos, si no hay al menos un 10% de la cuantía de las cuotas vencidas y no satisfechas, no se puede solicitar, solicitar por la entidad bancaria el vencimiento anticipado del préstamo hipotecario y no se puede, por lo tanto, estar la ejecución hipotecaria se deben de otorgar por lo menos dos meses al deudor para ponerse al día con los pagos asimismo se incluye la prohibición de que la entidad bancaria pueda adjudicarse directamente el bien inmueble por un precio inferior a la tasación eh, intereses de demora proponemos que los intereses de demora pagar también en los casos de vencimiento anticipado del préstamo hipotecario sean de dos puntos sobre el interés legal del, del dinero, de acuerdo con lo que establece la propia doctrina del Tribunal Supremo. También proponemos la derogación del Real Decreto 1 2017 de 20 de enero de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusula de suelo. Es una norma inconstitucional que deja en defesión a los consumidores, a los deudores hipotecarios y que da ventajas a los bancos porque, entre otras cosas, les liberan de pagar las costas judiciales de una eventual reclamación. También hemos propuesto la derogación del IRPH como indicador para el cálculo de los intereses bancarios, por considerar que es un indicador abusivo mediante el cual los bancos se benefician indebidamente por su falta, sobre todo, de transparencia. También eh, tenemos enmiendas en relación a las titulizaciones hipotecarias. Exigimos normas de transparencia en, en esta materia. Se prevé la nulidad de las cláusulas de renuncia a los derechos de notificación, así como la obligatoriedad de inscribir en el registro de propiedad la cesión del, del préstamo. Ni el texto del PP ni las enmiendas tradicionales del nuevo Gobierno incorporan medidas que realmente protejan a los deudores en operaciones de cesión total o parcial del préstamo con garantía hipotecaria. También hay otro bloque de enmiendas destinadas a proteger a los hipotecados en situación de vulnerabilidad. Aquí lo que proponemos es mejorar las medidas, se prevé y se propone la reestructuración igual que tienen la mayoría de los países europeos, la quita y la dación en pago obligatoria. Y también ampliar las personas que puedan acogerse al decreto ley 6-2012 de medidas urgentes de protección de deudores sin recursos. Eh, también eh, proponemos el alquiler social eh, cuando eh, nos encontramos con deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad. Tienen que tener una alternativa habitacional por un tiempo mínimo, por lo menos cinco años, y los ingresos tienen que ser, eh, al revés, la renta tienen que ser adecuadas a sus ingresos. También hablamos de moratoria de lanzamientos que afecten a personas sin recursos hasta que exista una regulación que les garantice la alternativa eh, habitacional. Por otro lado, tenemos otro bloque de, de medidas también que lo que hacen es establecer un proceso garantista, es decir, hacer realidad eso que recoge la Constitución de la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, eh, a través de las enmiendas modificamos la ley de enjuiciamiento civil. Es necesario re, re, eh, reformar las normas procesales para que se garantice esta tutela judicial efectiva. El artículo 7 de la, de la directiva que se transpone nos obliga a tener unos procedimientos judiciales adecuados para eh, proteger a los consumidores. Por ello, eh, se ha hecho o se propone esta reforma de corte procesal. En el caso, si se acuerdan vuestras señorías, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se reconoció ya que nuestro sistema procesal no protegía los derechos de los consumidores. Por lo tanto, hemos propuesto medidas procesales para prohibir los desalojos sin alternativa habitacional. España... Eh, no es un antojo de mi grupo parlamentario, sino que España debe cumplir con la legislación internacional en materia de derechos humanos y, en especial, sobre el derecho a la vivienda digna reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hay que recordar que el Comité de Ex en varias ocasiones, en sus dictámenes ha señalado que España vulnera sistemáticamente los derechos humanos, que vulnera el derecho a la vivienda y los derechos de los deudores hipotecarios, al permitir que existan desalojos sin alternativa habitacional. Y Por último, estaría bien pensar, y así lo proponemos, en un cambio de modelo. La responsabilidad debe ser, no como ahora, una responsabilidad universal, sabemos la sangría que ha supuesto esa responsabilidad universal de los deudores, sino que entendemos que tendría que ser una responsabilidad limitada al bien hipotecado. Se modificaría el artículo 140 de la ley hipotecaria para limitar a favor de los consumidores la responsabilidad del deudor al importe de los bienes hipotecados, de tal manera que no se pueda alcanzar al resto de los bienes del patrimonio del deudor. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias.